Sirio me mandó esta imagen y le agradezco en el alma, Sirio, que me enviara esta imagen. Es sobre un caso que ustedes van a ver que se está dando en El Salvador. Booker, algo así, el presidente salvadoreño, que es un muchacho joven, se dice que está dentro de los cinco salvadoreños más ricos. Pero me dice mi hermano Chano que él tenía cierta relación, que su papá tenía cierta amistad con la guerrilla. Quizá de ahí se le deprende algunas corrientes revolucionarias. Pero hay que seguirle dando observaciones. Y me gustaría que Luis Abinader vean estos videos de lo que este muchacho, que creo que tiene, no llega a 41 o, o 39 años el presidente Bukele, de, de El Salvador, donde él sometió preso a varios exfuncionarios, parecía el caso de Odebrecht, y él lo metió preso. Pero no solamente lo metió preso, sino que ya tienen la cantidad de dinero que cada uno de ellos le robó al pueblo salvadoreño. Ahí hay, ustedes verán, de 8 millones, 3 millones, tanto millones que se robaron siendo funcionarios del Estado. Una de las cosas que me cayó simpática es que todos tienen una franela blanca para que la gente lo identifique, que es el uniforme de estar preso. Y si ustedes recuerdan aquí con el caso de Odebrecht, que ahí iban ellos modelo, a los juicios que se hicieron, a los pocos juicios que se hicieron, iban ellos vestidos como modelo. Ahí no, ustedes verán cómo todos tienen un mismo tipo de suéter, un suéter blanco, ustedes van a ver con un mismo color de suéter, identificándolo como que son, Preso, así como los presos se identifican con rayitas, un vituario de rayitas, ellos, ustedes lo van a ver en el juicio, sentado ahí, como debió ser aquí, cuando salían de la cárcel, que todos se identificaran con un tipo de ropa. O sea que ya el castigo se está produciendo. Entonces yo espero que Luis Abinader, a pesar de que tiene tantos amarres, los presidentes cuando llegan con tantos amarres, con tantos partiduchos, muchas veces se protegen detrás de ese candidato para que el candidato tenga que comprometerse a borrón y cuenta nueva. Pero el, de, el presidente del de Salvador no quiso hacer eso. Hay un ejemplo. Salvador es un país parecido al nuestro. De una naturaleza política, cultural y educativa parecida al nuestro. Con cierta dependencia hacia Estados Unidos. Igual que nosotros. Entonces vamos a ver, no sé si el máster me tiene ya listo. Y agradecerle a Sirio que me mandó este trabajo. Para que ustedes vean que si sí es posible. Dentro de una democracia chueca. Dentro de, una, de un país que aún todavía... Se dan tantas cosas, pues tan pronto el máster me dé aviso, le voy a poner ese material, no se pierdan ese material. Se lo pido, por favor, no se pierdan ese material, para que vean la capacidad que tiene ese material. Eh, Hay algo...